Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de nuestro proceso de toma de huellas dactilares. Bueno, pues este proceso básicamente nos llegó la invitación para tomarnos las cartas, las, las huellas este, dactilares, nos llegó este, por ahí del día marzo, por ahí en marzo, y esta era una invitación por parte del gobierno de Canadá para que fuéramos a una de las agencias autorizadas. Sí, una vez que recibimos estas cartas por correo, ahí mismo nos da un link donde nosotros podemos ir eh, checando qué agencias están disponibles, para, disponibles y autorizadas para la toma de estas huellas. En un principio habíamos pensado que pues, las huellas se podían tomar directamente en una estación de policías eh, de Bornaby, que es en, aquí en Canadá, donde vivimos, en British Columbia, pero marcamos y nos dijeron que ellos ya no toman más esas huellas, que las teníamos que hacer directamente con eh, agencias, eh, fingerprints oficiales, este, y son generalmente privadas. Sí, el costo son más o menos nos costó 250 por 250. ambos. 250. por ambos. Eh, es un proceso un poco no es tan sencillo porque te toman las huellas eh, del dedo de los dedos desde la mitad hasta la punta de, de la uña ¿no? por decirlo así y es un proceso eh, pues que sí que sí requiere como un poco de paciencia porque hay que estar ahí imprimiendo se nos pidió un par de huellas eh, Un par de huellas llámese el set completo de las dos manos dos veces. Este, y pues este directamente sí, son huellas de tinta, no son huellas digitales, son huellas de tinta entonces lo hace un poquito retador en el aspecto de que tienes que poner tu tinta tienes que poner tu dedo con tinta y lo pones en el papel y pues hay que ser eh, sutiles para que no se ensucie la, la hoja exacto y además para que vaya lo más claro que se pueda porque me imagino que ellos ya iban a hacer todo el registro Efectivamente no son huellas digitales, los biométricos nos los tomaron antes de llegar a Canadá en nuestro proceso de visa, pero eso es muy aparte. Sí, en estas huellas básicamente lo que hacen es que eh, la, la agencia toma las huellas y nosotros lo vamos, los enviamos directamente a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Estos, estas huellas este, son enviadas junto con eh, copia de nuestro pasaporte, fotografías de, de, de perfil de perfil y de frente, y la hoja donde están solicitando las huellas y la, la, la carta policiaca. Si sí, es un set que se envía el paquete completo, los dos los enviamos a la par, o sea, todo el, su aplicación de él y la mía juntas, no van por separado, y efectivamente hay que checar, bueno ahí cuando te llega ya la solicitud para que hagas este proceso te indica cómo deben ir las fotografías, en dónde tienes que tomarte las huellas y todos los todos los documentos o todos los este, datos personales que requiere llevar tu aplicación para que cuando llegue, me imagino, a la Embajada de Canadá en México pues ellos ya tengan ahí como que todo el historial de quiénes somos Sí, les recomendamos que por ejemplo las fotos eh, sin duda alguna se las pueden ir a tomar a una especie de London Drugs en estas farmacias ellos ya tienen un set como fotográfico donde las fotos salen bastante bien y pues uh -huh. sería que justamente lo apliquen ahí en esa farmacia sin ningún problema para las huellas nosotros fuimos a Finger Cross, eh, lo dejamos aquí la ubicación en este sitio lo podríamos recomendar, simplemente les haríamos la, la, la sugerencia de que busquen que los atienda alguien con experiencia Cuando asistimos eh, nos tocó a alguien que estaba aprendiendo entonces se le notaba como que pues, su, no, su, su novatada bueno, sí. como... Nervioso, se, se veía nervioso y aparte las fotos eh, estuvieron manchadas por lo cual nosotros eh, por decisión propia eh, fuimos a un London Drugs mejor a cambiar esas fotos que se nos habían dado en el paquete por unas pues más eh, acorde a lo que se nos pedía en los documentos. Gracias a Dios ya tenemos ese procedimiento, ya enviamos este, la, las, los papeles para la embajada, ahora ya nada más es cuestión de que se espere y pues eh, en el proceso según en, en la página indica que llevamos el 55% se espera que se tenga un resultado ya final como por ahí de abril del 2022 y pues esas serían como que nuestras observaciones al tema de las de, de la carta de antecedentes no penales Exacto, eh, ¿cuál es el tiempo para entregar estos, para enviar nuestras huellas? Uh, recuerdo que son 90 días, tenemos que hacer este proceso en 90 días o sea que enviar nuestros, nuestras huellas y que también regresen en un periodo de 90 días eh, si bien en la página te da sugerencias de qué lugares puedes ir a acudir para que te hagan la toma de las huellas es bueno que en cuanto, si tú estás en este proceso, pues que lo agilices lo más que puedas porque hay lugares a los que nosotros llamamos y tenían cita en un mes, mes y medio entonces a esta que fuimos fue lo más cercano, creo que fue dos semanas y es bueno que pues... Que si estás en este proceso, pues simplemente te prepares para hacerlo lo más pronto posible y no quedes contratiempo porque entiendo cuando es la normalidad, son 30 días y ahorita se ha extendido. Bueno, si no tienes la, la carta que te está solicitando la carta de antecedentes no penales pues no lo puedes eh, sí. anticipar antes, no lo único que puedes hacer es que justamente una vez que te llegue pues tomes acción para que se pueda agendar una cita, como bien decía Ana eh, pues ahorita no había como que muchos, eh, muchas fechas disponibles y encontramos una que se, se, se apegaba a los tiempos, lo, lo vimos aceptable y pues simplemente a tomar acción Exacto, y sí, eso es muy importante, no lo puedes adelantar porque hay personas que han preguntado que si lo pueden adelantar entendemos que no hasta que te llegue la solicitud por parte del gobierno porque ellos te mandan una clave, por decirlo así y además esa carta que te llega tú la requieres enviar junto con tus huellas y todo el papeleo para que pues vean que es algo real o que es algo que ya se está solicitando. Y de misma forma aplica con el certificado médico. Aquí tenemos un video, te dejamos igual aquí el link del video donde nosotros... Explicamos eh, igual de cómo fue nuestro proceso de chequeo médico, qué, nos, qué fue lo que nos cobraron y qué fue lo que nos revisaron y aquí te lo dejamos. Si te ha gustado este video, eh, háznoslo saber con un like, con algún comentario y ya si eh, eh, ves que esto es de mucho beneficio para otras personas, eh, gracias por compartirlo. Sí, gracias por... Por tu tiempo, por tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Que tengan bonito fin de semana. Adiós amigos, sí. nos vemos el próximo sábado. González, make it real. Haz que suceda. Hagan que suceda.